Overdrive es un recinto dedicado a la música, el cual busca brindar una mayor comodidad y facilidad de inicio a las bandas de la escena underground. Y es que quizá tuviste una banda o la idea de formar una, pero te detenías por falta de equipo. Bien, con Overdrive no volverá a pasar eso. Aquí puedes acudir a practicar con tu banda, cuentan con un equipo de calidad y un lugar bastante cómodo y agradable. Pero si no tengo una banda entonces no es para mí, ¿no? Todo lo contrario. Si no tienes una banda, también puedes venir, ver y apoyar a tus bandas favoritas y convivir con gente que tenga gustos similares a los tuyos. Aquí puedes venir desde las 2 pm en adelante. Además, cuentan con una promoción. Y es que en todo el mes de enero tienes tu primera hora de ensayo gratis. ¿Qué más quieres? Un lugar con buen, con buen equipo, con buena ubicación. Y encima te regalan una hora de ensayo. En el lugar cuentan con una estancia cómoda, wifi gratuito, una buena ubicación, etcétera. Sin duda alguna, es una gran opción para ensayar si tienes una banda, como para disfrutar de música en vivo, conociendo de esta manera la escena underground de Matamoros. Pero, ¿por qué no escuchar unas palabras de su encargado y que él mismo nos diga qué es Overdrive? Hola a todos, pues, como podrán ver, esto es Overdrive, y pues con esto, nuestra finalidad, es más que nada, a dar a conocer la música a que todas las personas tengan una accesibilidad mucho más fácil a que conozcan la escena, a que tengan su propia banda a que se lleguen a expandir musicalmente a la manera deseada que ustedes siempre han querido tener o al menos una cercanía Bueno, con esto lo hacemos más, más que nada porque de verdad nosotros siempre hemos tenido dificultades si no es por circunstancias ajenas como ya sabes el típico vecino que se ve a quejar Uh, o por otros factores, pues aquí hay una accesibilidad mucho más fácil para todos ustedes. Y pues la verdad, aquí queremos también a que sea un, tanto una convivencia, tanto la una música, una música y convivencia, y tengan la facilidad en que puedan este, tener su propia banda que siempre han querido tener. Yo también tuve la idea, como todos también hemos tenido la idea, de que Aquí no hay escena musical, o tal vez sea muy difícil que consigamos alguna banda o tengamos nuestros gustos. Hay una persona que tengamos que compartir los mismos gustos, lo podemos pensar que es algo ya muy difícil. Contamos con variedad de instrumentos, que aquí contamos con Line 6, Marshalls, Backline, Ibanez, um, Burguera, como, como podrá ver. Pues tenemos que este, la sensibilidad de ampliar instrumentos para todo tipo de género a los que a ustedes les guste le estamos dando toda la facilidad que nosotros usamos de Santelé en en como nuestra primera vez con lo que debemos agarrar nuestro instrumento como la batería la guitarra cualquier instrumento lo que sea pues aquí está Overdrive espero que les sea de su agrado pues la verdad la música se perseguirá. Agradecemos a Fernando por permitirnos realizar este video dentro de Overdrive y desde Turimodos les deseamos lo mejor para su proyecto, que es sumamente interesante y de ayuda para las nuevas bandas. Esperamos haber sido de ayuda mostrando un gran lugar para disfrutar de buena música. Suscríbete para más contenido. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.